Israel y jamás se dirigen hacia una guerra a gran escala jamás informó haber disparado más de 200 cohetes hacia israel en respuesta a los bombardeos ejecutados por ese país en las últimas horas que han dejado al menos 32 muertos y centenares de heridos el ejército israelí golpea la cúpula de las milicias islámicas con asesinatos selectivos de varios mandos mientras éstas siguen lanzando cohetes sobre el sur y centro del país. La madrugada del miércoles en una perspectiva de guerra generalizada con bombardeos masivos del ejército israelí. El derribo de edificios de varias alturas con los misiles de la aviación y asesinatos selectivos de jefes de las milicias islámicas de Hamas y la yihad islámica. Al menos media docena de comandantes han muerto en sus bases o domicilios por la ofensiva aérea. El gobierno israelí ha declarado el estado de emergencia en la ciudad de Lod. A 15 kilómetros de Tel Aviv, ante los disturbios por las protestas de la minoría árabe contra la intervención militar. El conflicto entre la Franja de Gaza e Israel hizo referencia al conflicto iniciado el 8 de julio de 2014, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron la Operación Margen Protector sobre Territorio Gazatí, debido a una escalada de tensión en el conflicto israelí-palestino el 30 de julio. El secretario de Defensa de Estados Unidos reiteró el apoyo de Washington, al derecho de Israel a defenderse, por su parte. Su homólogo israelí Mosey Alon agradeció a dicho país su respaldo en materia de defensa, particularmente en la financiación del sistema antimisiles Cúpula de Hierro la mayoría de países latinoamericanos se solidarizaron con Gaza. <tose> I'm not going to do